Estimado aprendiz, en esta actividad demostrará que leyó atentamente el material de formación y practicó algunas de las recetas allí planteadas. Recuerde que tiene tres oportunidades para realizar la actividad. El resultado va automáticamente al centro de calificaciones. Antes de empezar, recuerde, en la preparación de vegetales, ¿qué debe hacer antes de cortarlos? Estimado aprendiz, a continuación va a preparar arroz integral al pimentón. Le acompaño en la preparación de las verduras salteadas. Recuerde, lavar e higienizar para cortar los vegetales. Estimado aprendiz, le acompañaré en la preparación de los tomates en vinagreta. Frente a la mesa tendrá algunos ingredientes, los cuales deberá organizar en el siguiente orden. Organice de 1 a 5 los pasos de la preparación. Uno es el primero y cinco es el último con un batidor manual del punto 1 al 3. ¡Felicitaciones! ¡Ha logrado el objetivo!